Y en el video anterior ustedes pudieron ver cómo nosotros instalamos una mesa en la puerta de atrás de nuestro Jeep Que nos va a ayudar muchísimo cuando salgamos de viaje Como ustedes saben estamos desde hace varios días instalándole muchas cosas Porque compramos un Jeep Wrangler 2022 y lo estamos preparando para salir a la acción y viajar Así que el día de hoy no te puedes perder lo que vamos a hacer Canadá, Montreal, primavera 2022. Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino. Si no me conoces, soy Andrés Moreno y Marly. Tenemos este canal desde hace unos cuantos años que lo estábamos utilizando para irnos de vacaciones, pasear y compartir la idea con la familia pero se nos ocurrió la idea de comprar este Jeep, camperizarlo, hacerle todas las modificaciones para definitivamente irnos de viaje y disfrutar muchísimo y compartir todas esas rutas, todos esos viajes con ustedes y el día de hoy, y el día de hoy tenemos una instalación muy meticulosa, muy importante porque de verdad que sí. Si, si nos equivocamos pero no vamos a seguir las instrucciones paso a paso yo voy a tratar de grabar lo mejor que pueda pero si tú quieres instalar algo como esto es mejor que me sígueme pero te voy a dejar un link que es el que yo estoy siguiendo para hacer la instalación ok igual disfrútate de este vídeo porque va a estar genial y muy chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui así que comenzamos. este manual pero yo tengo un vídeo de la marca rhino rack como les dije se los voy a dejar aquí abajo para que ustedes también sigan ese vídeo porque es más detallado aquí vamos a ustedes compartir este momento y que me den mucho ánimo ánimo no te equivoques porque porque necesitamos hacerles unos huecos al techo no mire chiquita esto se va a poner feo atención Sí, unos huecos al techo para poder colocar todo el sistema para que soporte el peso de la plataforma que vamos a colocar arriba y la carpa y todo lo que vamos a colocar arriba bueno esta parte es muy fácil porque solamente hay que quitar tres tornillos y vamos a colocar aquí la primera parte de la base hacemos las marcas de dónde van a ir los huecos es importante que esto esté hasta abajo aquí colocamos los tres miren como quedan unidas aquí y bueno, lo que hay que hacer ahora es presionar aquí y de una vez hacer los huecos ay Dios mío, esperemos que todo esté te... vamos bien, vamos bien creo yo Ahora venimos aquí a la mesa a buscar lo que nos hace falta entonces y en esta pieza porque dice aquí se lee, no sé si lo lees si no se los coloco, dice rear right es decir del lado del, del pasajero y vamos a necesitar sí. dos tornillos como este vamos pues ah, ah, ah, ah. falta la pega 有啊 Así, ah, terminamos la primera parte Quedó genial, el miedo ya lo perdí Así que voy a hacer los otros seis huecos del otro lado <risa> Que no me voy a Vaya, vaya, va, ya va, ya va, Que ahora te vamos a explicar Por qué es que estamos colocándole esto al carro Pues simplemente <risa> pedimos un carro hace un año, un año. Se demoraron para entregarlo y cuando Andrés va, porque yo no fui ese día, <risa> va a recibir el carro para firmar y que todo está ok. Y que nos lo preparen para la entrega. Cuando va y lo ves, ¿qué pasó? Ah, que tu carro está ahí. Y yo, ¿cuál? Ese. Ese no, ¿eh? Sí, yo sé, te quería decir eso. Es que hubo un error en tu pedido. ¿Cómo que error? Bueno, para hacerles el resumen, compramos un carro cero kilómetros. Que no era el nuestro. Sí, nos entregaron con el techo que no era. Era el techo descapotado y nosotros pedimos el techo el techo duro, justamente porque íbamos a colocar la carpa, vamos a preparar el carro así y nos tocó recibir. Eh, el carro con el techo. Eh, descapotable. No, sí, sí, el descapotable, que es chévere porque uno se divierte, no toma las fotos y chévere, pero no era lo que nosotros habíamos comprado, lo que habíamos pagado. Y este punto negativo para el concesionario no le importó nada. Este, bueno, agarren el carro ese y o hagan otro pedido. Y por supuesto que no podíamos hacer otro pedido porque teníamos que esperar otro año. Y además, aquí en Canadá, el gobierno federal te da una subvención cuando compras un carro eléctrico o híbrido. Entonces ya no están dando esa subvención como antes, entonces ya le íbamos a perder. Entonces no tenía sentido de que hiciéramos otro pedido. Bueno, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Pues simplemente tocó aceptar el carro, así uh -huh. como lo vieron con las fotos y todo, eh, porque realmente para el concesionario era ganancia que lo devolviéramos, porque ellos lo van a vender más caro. Nosotros hicimos la compra con precio 2021, nos entregaron uh -huh. carro 2022, digamos que ya ahí le habíamos ganado Muchísimo. más las subvenciones del gobierno, que eso prácticamente pagó los impuestos del carro. Uh -huh entonces pues no más era un dinero negocio. que dimos también adelantado también sí, eso ayudó muchísimo claro también. pero igual si lo devolvíamos perdíamos la subvención teníamos que esperar otro año el carro a otro precio que ya no le cierran uno el precio no. antes se lo cerraban eh, pero ahora no ahora no. compras a un precio y no sabes a qué precio lo vas a recibir eso lo eso y lo, se lo malo las de ahorita. subvenciones también porque uh -huh. las rebajaron bastante entonces no, así teníamos que, como cuando uno tiene un hijo y mi mamá, hay <risa> que aceptarlo como llegó. Así salió así chocadito. Salió pero bueno, la cosa es que recibimos el carro así y por esto entonces están viendo que le estamos haciendo también varias modificaciones que estaban previstas, pero respectivo al techo, este, tuvimos que ir a un pueblo y aquí están viendo las fotos, Uh, en el gran, la gran comunidad de Jeep Acá de Montreal es muy grande este, Un gran grupo Y entonces posteamos en los Facebook Y allí este, logramos encontrar a alguien Que estaba vendiendo un techo desde hace un año De, un, de otro Jeep Entonces nos fuimos hasta esa, su casa Y bueno, están viendo las fotos allí Y pues, logramos comprarlo por $1,300 Que el precio original es $5,500 Eso pedían si queríamos eh, cambiarle el techo guau no, o sea, y bueno, no. se vendió el otro techo también. ah, vendimos el otro rapito, lo posteamos en las redes sociales y pum, vinieron rápido, toma, chao, dao y lo vendí en 1200, quiere decir que nos costó 100 sí. digamos que, claro, este techo no está tan nuevo pero está perfecto, tan buenas condiciones y le hemos colocado buenas cosas bueno, este era el resumen de por qué le estamos colocando cosas a este techo y que ustedes lo están viendo en este video así que continúen viéndolo <risa> se me quedó atascado un tornillo tengo rato aquí intentando me salté un paso me salté un paso y volví a colocar una pieza que no debía poner y que la necesitaba esta lámina que está aquí la necesito para colocar otra pieza ya en el techo pues ahora que la había puesto entonces vengo a sacar este tornillo pero miren, ya perdió toda la forma entonces eso hace que no puedo medir para colocar este. De verdad que sé que es el sol, estoy cansado, lo quería terminar rápido. Pero bueno, estuve revisando entre mis cosas. Y este menos mal que yo tengo un set de tornillo. Lo que pasa es que ya él perdió la rosca. Entonces ya no le puedo poner el alenquí, ya no entra ya entonces pues nada, yo tengo esta cosita que es este para sacar tornillos que han perdido la rosca sacar ese tornillo y después ir a buscar en una ferretería a ver si hay uno que que por lo menos entre y que apriete es un trabajo de verdad que hay que hacerlo con alguien más porque uno piensa que, lo está, que va paso a paso y por más que uno siga el manual es inevitable saltarse o brincarse algo y bueno, y con el calor no sé, bueno, acompáñeme en esta travesía <risa> lo logré de verdad que esa pieza es fantástica voy a poner para que vean acá uh! <risa> uh! dios mío de verdad que me asusté solamente para que vean voy a tratar de que agarre foco aquella, ya que me voy a perdió toda la forma ya entonces pues nada conseguir este tornillito no importa la forma que tenga arriba, lo importante es que quede bien arreglado ahí arriba. Uh, seguimos pues, uh, ya, dejen la lloradera, seguimos. De verdad que las vi grave, las vi grave porque no es fácil, no es fácil hacerle 12 huecos, mira, uno, dos, 12 huecos en el techo para poder instalar estas bases para poder instalar todo aquí la plataforma que lo vamos a ver entonces cómo queda vamos a dejar por aquí el día de hoy espero que les haya gustado este video la idea es que ustedes se vacilarán conmigo esta instalación, este estrés de 12 o oh, cállate, 12 huecos en el techo o sea yo estoy yo esperando un palo de agua ahí es donde voy a ver si el trabajo está bien hecho o no entonces bueno pues nada nos vemos entonces en el próximo video recuerden suscribirse acá en el canal Disfruten todos los videos que estamos haciendo porque de verdad nos estamos divirtiendo muchísimo camperizando, preparando este vehículo para irnos de viaje y pasarla genial. Se les quiere muchísimo. Soy Andrés Moreno. Chao.